Seguimos al día por UNAM Transmedia, la televisión universitaria misionera y vamos a hablar ahora con Anaí Fleck, que nos presenta su micro gen ambiental. Ya la saludamos, Anaí, qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días. Un gusto saludarlos. Y bueno, en este contexto de gen ambiental. Hablar hoy de lo que es la herencia génica y cómo se van transmitiendo los genes, justamente y solamente me voy a referir a este gen ambiental que siempre estamos buscando en micro tras micro, ¿no? Y hablamos de que este gen es un gen muy particular, que no existe, pero que lo podemos ver, que se expresa, sin embargo podríamos decir que está dentro de lo que son los genes fantasmas, ¿no? que se expresa a través de ideas, de acciones, de distintas nociones o ejemplos que van mostrando algunos individuos. Y al caso vienen cuatro individuos, cuatro personas maravillosas que han dado muestra de su, de su gen ambiental y, y esperemos lo puedan transmitir a través de distintas acciones por más de 70 años, en, en el caso de tres de ellos, y por 80 años en el caso del cuarto, del cuar, de la cuarta persona. Me estoy refiriendo a Aida Tricio, a Carlos Piegari, a Renar Cura y a Amado Martínez. Cuatro personas que en conjunto, entre la tercera y cuarta edad, suman casi 300 años, tres siglos de experiencias okay. ambientales que van a estar brindando en un, en un meeting, en una reunión, después de, de pasados estos tiempos más turbulentos, el 12 de mayo. Y van a estar hablando de distintas acciones que han llevado a cabo. Y esto no solamente pasa a ser una ponencia, sino que vienen a mostrarnos la posibilidad que existe en los que portan el gen ambiental. ¿Por qué? Porque ellos pasada esta, esta cantidad de edad dan muestra que... El, enveje ...el envejecimiento se ha vuelto una experiencia vital... ...donde muestran que la actividad, la búsqueda de objetivos... La, la, ...el perseguir eh, la mejora continua lleva a un envejecimiento sano. Hoy en día, pasado los 60 años, estamos hablando de gente vieja... ...de gente que ya está en la tercera edad. Sin embargo, hoy en día es un desafío muy interesante activar lo cognitivo para poder llegar a un momento de vejez sano, eh, interesante, adecuado. ¿Y cómo llegaron? La pregunta es, ¿cómo llegaron a esto? Entonces, para, para ello contarles, por ejemplo, la vida del de señor Amado Martínez, un taxidermista, herpetólogo, que ha trabajado durante 45 años en el Museo de Ciencias Naturales del Instituto de Montoya en Posadas, 30 años como director de un serpentario, del serpentario okay. trabajando en salud pública, produciendo veneno para la elaboración de sueros, ha participado en los relevamientos de reservas tan importantes como la Reserva Uruguay, nuestra reserva provincial más grande, con más de 80.000 hectáreas, ¿sí? 83.000 hectáreas, tiene experiencia en la cría de animales, eh, nadie lo ha logrado, como por ejemplo el tatu Mulita, el Lagarto Vero, el Coipo. Y también ha trabajado con el proyecto Aborigen Perutí, desde el Instituto Montoya, y actualmente presidente, actualmente presidente, y, y presidente de una asociación que la experiencia misma lo fue llevando. Se mantiene activo, constante, siempre respondiendo, siempre asistiendo, en concordancia con muchos organismos y personas, instituciones. La vida de Aida Tricio. Aida Tricio, de la provincia de Buenos Aires, llegada a Misiones hace más de 40 años como directora de la Cátedra de Ecología de la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales, coordinando las asignat la asignatura de Ecología General para las carreras de licenciatura en Genética y profesorado en Biología. Una persona, al igual que eh, Amado con muchísima trayectoria, ha escrito libros sobre mariposas, la vida entomológica ha sido su, su gran pasión hasta el día de hoy, sigue mandándote fotos de los insectos y de su laboratorio a cielo abierto que tiene en su casa, ha trabajado durante más de 20 años con los mosquitos de interés sanitario en, en relación con la entidad binacional Yaciretá. Ha sido la titular exclusiva, como les decía, de la Cátedra de Ecología y desde ahí directora del programa de relevamiento entomológico de la provincia de Misiones. Pasamos con el señor Carlos Piegari, el otro centenario que, bueno, eh, ha convivido entre los dos continentes, entre Europa y Argentina, de Buenos Aires también, eh, escritor artista conceptual, productora de audiovisual, aunque a él no le guste lo voy a decir, es un ex sui generis, ¿sí? sus, sus composiciones han llegado a reconocerse a nivel mundial, y ha publicado varios libros, It's Film, uno de ellos, eh, el otro libro ahora se me escapó, pero también ha trabajado en dos producciones literarias, director junto con, con un colega de él, eh, de la editorial Neaconatus, literatura desde aquí, desde el sur, con el apoyo a los escritores, misioneros, jóvenes misioneros, constantemente eh, empujando a otros. ¿sí? No solamente que van consigo, que cargan consigo mismo, sino que van empujando a, a más gente por atrás. Y por último, hablarles de, ama, de eh, el señor Renar Cura. Es una persona que tiene 86 años al día de hoy, dentro de poquito va a estar cumpliendo 87, cuarta edad, y una persona a la cual en su momento pude y tuve el gusto de preguntarle qué lo mantenía tan vivo. ¿Vivo porque Porque es el presidente también de una asociación que él mismo formó, Rincón Nazarí, ha consolidado reservas privadas en la ciudad de Posadas, en la ciudad de Garupá, ha tenido la, el, la noble tarea de participar como constituyente de la carta orgánica de la ciudad de Posadas, con todo el eje ambiental, y es una persona que cuando se le preguntó, Renard ¿qué es lo que te mantiene vivo, activo, siempre pulsante, estimulando y promoviendo buenas prácticas? Y, y, y en, la misma, en el mismo diálogo, le digo, ¿será el contacto con la naturaleza y amado con con el más de los, con el mayor respeto que, que, él tiene, porque las cuatro personas son sumamente respetuosas, me, perdón Amado, no renar, me responde, no nena, es la búsqueda de objetivos, es tener objetivos todos los días cuando nos levantamos y ir tras ellos, seguir trabajando por las cosas que nos gustan, y, y desde ahí es que en el caso de él pasó de la ingeniería mecánica, que es ingeniero mecánico, a la educación ambiental en en contacto constante con la naturaleza, la interpretación del patrimonio natural, también escritor de varios libros, como podrán ver en las imágenes que se van pasando. Y bueno, estos son cuatro personas maravillosas, cuatro monstruos ambientales que desde la ecología, la entomología, la fauna, eh, la literatura... Y, y todo lo que hace a las reservas ecológicas, van a estar transmitiéndonos sus genes ambientales el 12 de eh, mayo a las 18 horas, en uno de los sitios donde muchas veces nosotros hacemos eh, algunas demostraciones y, y tomas de lo que pueden llegar a ser genes ambientales sueltos, eh, así como el polen, eh, la transmisión de los genes, puede atravesar algunas barreras geográficas y, y esperamos que ellos puedan atravesar las barreras de nuestras limitaciones que por ahí nos dicen bueno ya estoy viejo, ya no puedo eh, estas, estas cuestiones de envejecer con salud requieren invertir un poco de energía pero la retribución es mayor cuando los genes ambientales se expresan no queda duda que vamos a llegar muy lejos y bien esa es la intención, así que esto es Gen ambiental, seguimos encontrando muestras de que este gen fantasma eh, se muestra, se expresa y esperamos que el 12 de mayo se transmitan. Así estábamos con Anaí Fleck. Muchas gracias, Anaí. Hasta pronto. Con Gen ambiental nos comentaba acerca de este meeting que tendrá como protagonistas a Carlos Piegari, Renar eh, Cura. Eh, también estará presente el herpetólogo Amado Martínez y Aida Tricio, cuatro figuras que están asociadas justamente al concepto del adulto mayor, al gen ambiental, pero también a esta militancia ambiental, cada uno desde su lugar con una vasta trayectoria. Y bueno, el meeting va a tener lugar el día 12 eh, de mayo, como lo anunciaba Ana Iflecht, desde Gen Ambiental. Nosotros compartimos una pausa y ya volvemos.